Vamos a arrancar, eh, retomar la, la presencialidad en los seminarios y las charlas de aquí del tío. Y bueno, hablando con Juan, y con el director, pensamos que será una buena, una buena ocasión para intentar ir volviendo a esa normalidad. Además, se da la circunstancia de que la primera charla eh, presencial que existía hace poco fue precisamente de Isabel, de hoy, y se lanzaron ellos a hacer una Presentación, a ver, sin dar la que nos trae hoy, hay eh, en. ¿Cómo se llama? Distrito ¿Cómo? Digital. En el Distrito Digital, no sé, la ciudad de la luz. El Distrito <risas> Digital. ¿Vale? Bueno, pues eh, aqu en aquella ocasión, bueno, primero la temática era perfectamente compatible y muy adecuada para, para lo que es nuestro instituto y las formaciones, por lo largo que se dan aquí. Y bueno, aparte. Eh, Decidimos un poco, pues, sí que parecía que era el momento de arrancarse un poco esa presencialidad, aunque sea de esta forma tan dispersa que todavía tenemos que mantenernos. Pues presente, Saber y Barra, de Padima. Eh, la empresa está dedicada pues, a asesoramiento y acompañamiento a empresas en todo lo que tiene que ver con la protección, eh, más concretamente en temas de registro de propiedad, eh, patentes y demás. Eh, y tienen una dilatada experiencia en, en, ese, en ese sector. Entonces, hablando con, con Isabel, la, la propuesta era que trajera eh, un poco adaptada esa, esa temática, esa presentación, a la protección de resultados de inteligencia artificial, del, que es una temática que nos puede, que de cerca a todos los, que, todos los que estamos aquí trabajando, y de alguna manera ver alternativas para llevar a cabo la aplicación de resultados, normalmente vía patente, pero hay otras alternativas en, en este campo. Así que nada, que ver ya de qué caro, lo que es la empresa y tal de introducir ahí <risa> pero un poco más o menos la, la charla de hoy era para eso. Agradecerte enormemente la presencia y nada estamos a tu disposición aquí. Muchas gracias. Bueno, pues yo en primer lugar eh, voy a dar también las gracias a vosotros por estar aquí, por, por ser los valientes, que yo creo que todos juntos eh, tenemos que hacer poco a poco que esto se vaya haciendo frecuente y no sea algo sorprendente. Eh, gracias eh, Juan, gracias Alex por por permitirme el tener un ratito de vuestro tiempo para contaros un poco lo que nosotros hacemos en Padima. Nosotros en, en Padima, como bien decía Alex, lo que hacemos es la, el acompañamiento, en la protección, en la defensa de aquellas organizaciones innovadoras, tecnológicamente o con otro tipo de, de figuras. Al final, bueno, lo que conocéis como las, las marcas, los diseños, las patentes y otro tipo de figuras de propiedad industrial. En mi caso, yo soy la persona responsable del Departamento de Innovación, soy ingeniera y soy agente europeo de patentes. Entonces, mi día a día está muy focalizado en, en la forma, las, el enfoque adecuado y las estrategias que, que debemos eh, buscar para proteger los, todos los esfuerzos innovadores que hacéis, tanto en lugares como, como este, como evidentemente en organizaciones y en empresas. De lo que se trata es de, de entender dónde está la esencia de vuestros desarrollos y, y ver qué figuras legales tenemos a nuestra disposición para, para sacarle el partido a, a esos resultados y a esos, bueno, a esos hitos que vais consiguiendo en vuestros proyectos de innovación. Eh, ¿Por qué nos centramos en la inteligencia artificial? Bueno, pues como decía Alex, es un tema que nos atañe a todos, es un tema que hoy en día está muy, muy de actualidad y de hecho luego hablaremos de un reglamento recién publicado de la Unión Europea en ese sentido y, y bueno, bueno, perdón, un borrador del reglamento de la Unión Europea y, y nosotros eh, desde Padima lo que intentamos es entender por qué la inteligencia artificial ahora está cobrando tanta importancia y trasladaros la forma en la que creemos que es viable la protección. Sí que es cierto que hay muchos obstáculos y hay muchos desafíos que legalmente tenemos que superar para llegar a alcanzar los, bueno, los, los retos que tenemos encima de la mesa. Un poco este sería el, el roadmap, el orden del día que quiero que compartamos. Primero explicaros un poco las dos patas de las que va a versar la, la, mi intervención, que es por un lado la, la inteligencia artificial y las patentes. Os contaré un poquito el tema de los requisitos de patentabilidad, unas pequeñas pinceladas para que sepáis de qué estamos hablando y también las exclusiones donde hay, hay ciertos puntos que nos, nos tocan de cerca cuando estamos dentro del campo de inteligencia artificial. Eh, otra cuestión importante es entender por qué eh, esa, esas patentes son, son muy beneficiosas para los proyectos y también aquellas desventajas o desafíos que, que están y que tenemos que tratar de solucionar. Pero yo creo que lo más importante aquí es que veamos un poco las tendencias que hay ahora mismo en inteligencia artificial desde el punto de vista de, de materia de patente, de protección, y sobre todo que entendamos si esto es algo que es real. Para ello lo que voy a hacer al final de la intervención es contaros, por un lado, casos prácticos, pero de eh, empresas o de personas dentro de proyectos eh, españoles para que veamos que, que esto bueno, pues que no está muy lejos de nosotros y que podemos ser capaces de, de buscar la forma nosotros de, de llegar a alcanzar las ventajas que tiene, y por otro lado también de las universidades, otras universidades que se están moviendo dentro de esta materia y para que compartamos cómo están ellos enfocando la protección, porque sobre todo creo que eso nos puede ayudar a inspirarnos. ¿vale? Al final de lo que se trata es de que veamos que otros lo están haciendo y que si nosotros estamos trabajando en proyectos de características similares es posible que también podamos tratar de buscar nuestra fórmula mágica más allá de a lo mejor de un depósito de propiedad intelectual. Bueno, en este sentido, el, el, lo que os explicaba, un poco la definición. Evidentemente vosotros, creo que incluso mejor que yo, vais a definir lo que es la inteligencia artificial, pero bueno, yo me he ido al, al diccionario y he encontrado lo que, lo que se dice como de una manera genérica, que la inteligencia artificial se define como la capacidad de una máquina de imitar el comportamiento humano inteligente. Pero sí que es cierto que esta definición, eh, de una manera creo que más concreta, la podemos encontrar en esta en esta segunda eh, bueno, este segundo significado, que sería la habilidad de un sistema para interpretar correctamente los datos externos, aprender de ellos y utilizar ese aprendizaje para conseguir una meta concreta mediante adaptación flexible. Yo me quedo en esta segunda definición, ciertos, ciertas palabras que yo resaltaría dentro de lo que entendemos como inteligencia artificial, es que al final los algoritmos van a aprender y van a utilizar ese aprendizaje para alcanzar ciertas metas que nosotros le vamos a, a proponer. ¿vale? Esa sería un poco mi perspectiva. Y por otro lado, lo que serían eh, las patentes, ¿vale? para ver luego cómo vamos a, a hacer esa combinación entre, entre una, una definición y otra, una pata y otra. Lo que, lo que al final debemos tener presente es que las patentes son un, un factor eh, indicativo de los desarrollos tecnológicos de las organizaciones, es decir, aquellas organizaciones que tecnológicamente son innovadoras buscan eh, la protección de sus resultados por patentes y si no consiguen las patentes por lo menos buscan la fórmula de hacerlo e intentan solicitar patentes que les puedan llevar por ese camino. ¿Vale? Sin embargo, sí que es cierto que eh, bueno, pues para alcanzar una patente hay que cumplir ciertos requisitos, no cualquier desarrollo se puede proteger por patente. Os cuento un poquito lo que son los requisitos de patentes, por un lado eh, está el requisito de la novedad, es decir, aquello que queremos proteger eh, tiene que ser novedoso, no tiene que haber nada idéntico conocido eh, perteneciente al estado del arte. Imaginad, tenemos una patente publicada de algo próximo a lo nuestro, si en esa patente se están contando todos los elementos que nosotros queremos proteger, nosotros ese requisito de novedad ya no lo estaríamos cumpliendo. ¿vale? Me voy, por ejemplo, al requisito de la actividad inventiva. El requisito de la actividad inventiva es el requisito de los tres que hay, que son novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. El de la actividad inventiva es el más difícil de alcanzar. ¿Por qué? Porque igual como os estaba explicando que para un requisito de novedad solamente hay que hablar de un documento, y sobre ese documento se hace la comparativa entre tu desarrollo y, y lo que ya has conocido, cuando estamos hablando de la actividad inventiva, lo que nos dice la ley es que un experto en la materia puede combinar dos o más documentos para, de una manera evidente, alcanzar nuestro resultado. Y ahí, como podéis entender, a veces llega la discusión o la bueno, la, la fórmula para tratar de, de convencer al examinador de lo difícil que es, combinando dos documentos conocidos, por ejemplo, de patente, alcanzar la propuesta de vuestra solicitud. Esa actividad inventiva en muchas ocasiones eh, es objetada, pero en ocasiones también, con un buen acompañamiento y una buena dirección, es viable el buscar ciertos bueno, puntos de encuentro que nos ayuden a alcanzar la concesión de patente. ¿vale? Y luego, por último, el requisito de la aplicación industrial. Este, al final, por decirlo así, es algo que se entiende muchas veces como cumplido, porque al final es que, que ese desarrollo, ese método, ese producto sea eh, luego eh, fabricable, ¿vale? reproducible industrialmente. Y además de esos tres requisitos, hay algo que siempre tenemos que tener presente. Y esto me gusta recalcarlo porque parece algo de perogrullo, pero luego cuando estás metido en harina te das cuenta que no. Y es que eh, no podemos haber divulgado bajo ningún concepto nuestro desarrollo si queremos protegerlo. Siempre primero, siempre, tiene que venir una solicitud, por ejemplo, de patente o de modelo de utilidad y posteriormente una publicación. Muchas veces la pregunta que nos hacéis es, si soy yo el que lo ha publicado, por ejemplo hago un paper y hago una publicación en una revista, como soy yo el autor, no pasa nada porque al final soy yo quien lo está divulgando, no debería romper la novedad. Bueno, pues la ley no nos dice eso. La ley lo que nos dice es, a pesar de que usted fuese la persona que divulga, el hecho de haber dado a conocer esa técnica, ese desarrollo a, a terceros, hace que ya no tenga novedad. Y aunque tú lo quisieras protegerlo, eso no, tendría, no, te, no estaría cumpliendo el requisito y no nos darían la, la patente. ¿vale? Entonces siempre es muy importante en aquellos proyectos en los que estáis inmersos y penséis que a lo mejor hay alguna posibilidad de proteger, que, es que coordinemos agendas. ¿vale? Coordinar siempre, que aquellas, sobre todo las publicaciones, que yo creo que aquí en el ambiente universitario muchas veces es lo que nos marca. Si hay ciertos, ciertas publicaciones que están previstas para algunas fechas concretas, antes de que esas publicaciones tengan lugar, hay que haber verificado si realmente creéis que tenéis algún aspecto innovador que sea merecedor de esa protección por patente y hacer la, la protección primero para luego que se haga la publicación. Y luego, eh, volviendo otra vez a, a lo que hoy nos trae aquí, que sería cómo todo esto afecta a, a la inteligencia artificial, eh, contaros que hay ciertas exclu exclusiones que, que, bueno, que la ley está recogiendo y que nos, nos están afectando directamente cuando hablamos de materia de inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque, eh, esto ya imagino que más de una vez lo habréis escuchado, el software no se puede proteger por patente, la, lo que serían los métodos matemáticos no se pueden proteger por, por patente. Y es así, es decir, el Convenio de Patente Europea recoge en uno de sus artículos, el artículo 52, ciertas exclusiones que de una manera muy explícita están indicando que no podemos proteger por patente y hablan de los algoritmos como tal y de lo que serían las, los métodos matemáticos como tal. Entonces, aquí deberíamos terminar la charla, nos vamos a casa y ya no podemos hacer nada más. Pero no, no es así. ¿Por qué? Pues porque vosotros habréis escuchado en los últimos tiempos que sí que hay patentes de software, y imagino que alguna vez habréis dicho ¿Por qué ellos protegen por patente y yo no puedo? Bueno, pues la, la cuestión está en que la oficina europea de patentes eh, reconoce lo que se llaman las computer implemented inventions, que al final lo que están recogiendo es una combinación, una combinación de lo que serían los algoritmos, los software, combinados con los dispositivos eh, que pueden hacer que se ejecuten esos algoritmos, ¿vale? Y os pongo un ejemplo. Muchas veces eh, lo que se explica como el algoritmo como tal que no se puede proteger eso es así porque falta le faltaría carácter técnico. El carácter técnico la oficina lo que dice es que se lo aporta eh, a que a un ordenador o sea un ordenador le da carácter técnico a un algoritmo y pues eso es bastante sencillo es decir al final todos los algoritmos necesitan ejecutarse utilizando por ejemplo un, un ordenador entonces el carácter técnico ya estaría, suficientemente demostrado dentro de una Computer de Inventions al explicar que nosotros necesitamos algún dispositivo físico, por decirlo así, para ejecutar ese algoritmo. Pero, ¿qué ocurre? Que esa sería la primera barrera, ¿vale? Dentro de las Computer Implemented Inventions hay dos barreras que debemos superar. Una sería esta, el demostrar el carácter técnico, que muchas veces se puede solventar de una manera sencilla explicando que os hace falta un ordenador para ejecutarlo. Y luego está la segunda barrera que sí o sí debemos superar, que es la que os explicaba anteriormente, la del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad. Y aquí, en este caso, la dificultad está en que dentro de las Computer Implemented Inventions se entiende que solamente tendremos novedad, aplicación industrial y actividad inventiva, acordaros que esa va a ser la más difícil de alcanzar, siempre que se entienda que lo que se, ha, lo que se está tratando de proteger en sus características técnicas, no en lo que sería el software, sino en las características técnicas que aporta, está realmente demostrando que cumple ese requisito y no es deducible de una manera obvia por un experto en la materia. Luego os pondré ejemplo para que veáis qué cosas sí y qué cosas no, aunque es cierto que esto es un mundo y al final es caso por caso, hay que sentarse a analizar lo que se pretende proteger y con cierto riesgo, porque no, no podemos determinar con una bola de cristal lo que va a ocurrir o lo que no, pero saber cómo debemos enfocarlo para poder eh, buscar una, una solicitud de patente que, bueno, que tenga ciertos visos de ser, de ser concedida. Y y bueno y lo último que, que os quiero decir es que al final... Eh, esta, estos computer Implemented Inventions es donde se enmarcan lo que serían las patentes de inteligencia artificial y, y aunque hayamos visto esto que parece la teoría y la verdad es que es un poco complicado, una vez que te pones a mirar datos te das cuenta que efectivamente en los últimos tiempos hay un crecimiento exponencial del número de patentes dentro de la inteligencia artificial. Y me explico. Al final todos sabemos que la inteligencia artificial la tenemos, por ejemplo, aplicada pues cuando vamos a hacer una compra online, eh, que estás en Amazon y eliges un artículo y, y ya directamente el, el programa te está ofreciendo artículos eh, similares por la elección que tú has hecho. O a lo mejor estás en Netflix y has elegido una serie y estás terminando la serie y ya te está contando otras sugerencias. Sabéis que esto al final es todo inteligencia artificial. Es que la inteligencia artificial... Hoy en día la podemos encontrar principalmente, por decirlo así, en dispositivos electrónicos, en el transporte, en las telecomunicaciones, en el ámbito sanitario, que como veremos después hay muchas aplicaciones y yo creo que aún quedan muchas por llegar que nos van a ayudar muchísimo en pruebas de, diagnóstico, de diagnosis. Pero, pero las que más eh, bueno, pues pueden sorprender, desde mi punto de vista, y seguro que vosotros tenéis mucho más que decir en este punto, eh, serían todas aquellas aplicaciones de inteligencia artificial relacionadas con la visión artificial, por ejemplo, que al final sabéis que utiliza las imágenes eh, como datos, o por ejemplo en lo que sería el procesamiento del lenguaje neuronal, que también en este caso son, es el texto el que se usa como datos. Eh, todos estos ejemplos que os pongo, eh, al final nos dejan ver que estas, estos avances tecnológicos, probablemente por, por esta, este potencial del cálculo computacional que tenemos hoy en día, ayuda a que ocurra esto, ayuda a que podamos ver que dentro del, del campo de la inteligencia artificial, por ejemplo, en solicitudes de patentes europeas, ha habido un incremento exponencial en los últimos años. Incluso si nos vamos un poco más allá y miramos dentro de la inteligencia artificial, eh, bueno, pues lo que es todo el machine learning, el deep learning y las redes neuronales, son elementos que están continuamente mencionados dentro de las patentes de este marco. Hay una cosa que aquí sí que me gustaría contaros, y si tenéis alguna pregunta, por favor, interrumpidme, es que... Eh, bueno, las, las patentes eh, tienen una clasificación, ¿vale? es lo que se llama la clasificación internacional de patentes. Al final es una forma de categorizar a los documentos de patentes. Inicialmente lo que pensaríamos es que, bueno, llega la solicitud de patente y le ponen, por decirlo así, un número y sabes que está metida dentro de un cajón con el resto de patentes que son similares. Sin embargo, en Inteligencia Artificial llama mucho la atención que es una disciplina que permite determinar eh, que no se aplica únicamente, por decirlo así, en el cajón en el que están todas las eh, patentes de inteligencia artificial, sino que debido a ese carácter transversal que tiene y esa gran versatilidad o esa diversidad que podemos encontrar eh, como aplicación en muchísimos campos, al final lo que estamos viendo es que hay una presencia de solicitudes de patentes dentro de la inteligencia artificial, no solamente en, en, su, propio, en su propia clasificación, sino en otras. ¿vale? Y, y eso es interesante por lo que os explicaba antes. Pues, por ejemplo, en el ámbito sanitario hay muchas patentes que están relacionadas con la inteligencia artificial y ayudan a, a, bueno, pues a hacer esa mejora en, en la solución de los problemas que hoy en día se encuentran los médicos en, el, en la categorización de sus pruebas de diagnosis. Todo esto, un poco, lo que nos lleva a entender es que al final aquellas aplicaciones de inteligencia artificial que se quieran proteger y que alcancen esa concesión de patente pues van a ayudarnos a tener una exclusividad. O sea, al final la solicitud de una patente o la concesión de una patente nos otorga una exclusividad frente a terceros, con lo cual esto se traduce siempre en ofrecer un prestigio de nuestro proyecto, un posicionamiento de nuestro proyecto. Por supuesto, en caso de ser necesario que nos podamos defender, es una herramienta con la que nos vamos a defender frente a terceros. Y yo creo que uno de los puntos más importantes en este camino es la, la importancia que tiene la comunicación. Es decir, que nosotros podamos llegar a ofrecer nuestro proyecto, pues, por ejemplo, para una empresa que quiera introducirse... En, en la explotación de esa patente y que tú cuentes que al final esa tecnología, ese desarrollo técnico que has hecho, ha sido capaz de transformarlo en una patente que le va a dar exclusividad a ese, por ejemplo, futuro partner, eso es una, una cuestión que, que os va a posicionar mucho frente a otros proyectos, con lo cual es algo que yo creo que debéis tener en cuenta. Y no solo eso, como sabemos que dentro del marco de la inteligencia artificial nos no voy a engañar, la, las solicitudes de patente, eh, es un camino, vamos a decirlo así, eh, complicado, con obstáculos, la propia solicitud de patente eh, puede ser una herramienta que os ayude también a, a posicionar vuestro proyecto. ¿Por qué? Pues porque al final el, el Patent Pending es algo que asusta, es decir, vas a crear dudas a terceros. Cuando un competidor sepa que tú estás protegiendo tu desarrollo por patente, ellos probablemente antes de hacer algo que pueda infringir tus derechos van a parar y van a pensárselo dos veces. Pero no solamente por eso, pues porque cuando tú vas a hacer una solicitud de patente de alguna manera estás demostrando que estás trabajando con un equipo que está cualificado, que técnicamente se ha esforzado en invertir su tiempo, en invertir su conocimiento y su esfuerzo en, en alcanzar algo que cree que es merecedor de una patente. Y luego también porque en, en este camino, por ejemplo, si tuviésemos que hacer, pues no sé, una startup o tuviéramos que hacer una ronda de financiación para saltar al, plazo, al, plazo, al plano empresarial, siempre tener una protección de patente nos va a ayudar a tener una, un mayor músculo a la hora de demostrar dónde están nuestras, bueno, nuestras bondades ¿no? del proyecto. Y por último, el, el tema de la valoración económica. Vuelvo un poco desde el punto de vista de, de este camino de transferencia tecnológica. Cuando nosotros queremos valorar económicamente un proyecto en el que hemos trabajado, eso se puede hacer únicamente sin la necesidad de una patente. O sea, al final es poner un poco en tela de juicio el desarrollo en base a lo conocido. Pero cuando además de eso tienes una protección incluso provisional de patente, eso te ayuda también a tener una valoración económica de mayor solidez. Entonces son todos pequeños factores o bueno, factores que hay que poner uno detrás de otro para, de, para mostrar las ventajas que tenemos y por lo menos en caso de que realmente pensemos que tengamos alguna opción que la, que la materialicemos ¿vale? esa es un poco la, la idea de la, de la utilización de la, de la protección por patente en, vuestro, en el marco de la inteligencia artificial pero como no todos son <risa> puntos positivos y yo creo que aquí de lo que se trata es de ser transparentes y conocer cuáles son todas las, bueno, las cartas de la baraja. Eh, también tengo que contaros cuáles son los desafíos que ahora mismo están por delante y yo creo que también desde un punto de vista del legislador pero que afecta directamente a, a todos aquellos que se embarcan en proteger sus desarrollos por patente. Por aquí siempre se dice lo primero, lo primero es que la ley va por detrás de lo que está sucediendo ahora mismo en, en nuestra sociedad y en este caso es un claro ejemplo de que es así. Eh, la ley ahora mismo eh, está, bueno La Oficina por ejemplo, Europea de Patentes está reconociendo y está trabajando con las Computer Implemented Inventions, pero somos conscientes de que el legislador todavía tiene que acomodarse a, a lo que sería esta, la irrupción de la tecnología de la inteligencia artificial, porque además está cambiando, o, yo creo que ya, y, y seguirá cambiando tal como entendemos la, la sociedad. Os pongo un ejemplo. Hace, hace unos meses, en octubre, eh, lo, que se, lo que se hizo desde Europa fue eh, publicar ciertas normas que nos ayudasen a Regular la, la inteligencia, o sea, tenía, entendían que tenía que crearse un marco regulador de la inteligencia artificial. Y lo que os comentaba al principio de la intervención, precisamente hace nada, un par de semanas, si llega, eh, se publicó el primer borrador eh, de reglamento de, de la inteligencia artificial a nivel europeo. Que lo que está diciendo, básicamente, y esto daría para otra charla, es que hay ciertos, eh, ciertas líneas rojas que no debe superar la inteligencia artificial. Esto, bueno, pues esto vosotros me explicaréis mejor que yo incluso cómo nos afectará. Pero por poneros un ejemplo, todas aquellas cuestiones de aplicaciones de inteligencia artificial que tengan que ver con la seguridad, hay una, una línea roja inadmisible que dice la, eh, la Unión Europea que no, debe, que no se debe traspasar. Y sin embargo, por ejemplo, todo lo que sean videojuegos que utilicen la inteligencia artificial, entiende que ahí, pues, no hay ningún problema y que no se puede trabajar con total tranquilidad. Entonces, dependiendo del campo de la técnica o de las aplicaciones que estemos pensando de inteligencia artificial donde queremos trabajar, tenemos que tener también presente este tipo de detalles legales que en un momento dado nos pueden afectar negativamente. Eh, otras cuestiones importantes que, bueno, ahora os enseñaré un ejemplo, pues el tema de la titularidad. Habéis escuchado más de una vez qué pasa con aquellos desarrollos que han sido generados por una aplicación de inteligencia artificial, quién es el inventor de eso. Entonces, ahí, por ejemplo, eh, todas las legislaciones, de una manera explícita o implícita, dicen que el inventor siempre tiene que ser una persona física. ¿Vale? Pero cuando estamos en la casuística que os explico de desarrollos de, de inteligencia artificial, pues no hay una persona, hay a lo mejor una máquina. Entonces, en este caso también la ley tiene que acomodarse y tratar de actualizar sus parámetros, sus términos y probablemente pues o tenga que generar una nueva identificación de una persona eh, digital o tendrán que ver si puede ser la empresa que está detrás de esa, de esa máquina la que se pueda eh, colocar como inventor, ¿vale? Y ya tenemos ejemplos como, como bueno, esta patente que, que he identificado hace poquito, que ya está hablando que el inventor no, no ha podido ser designado cuando fue solicitado, y es precisamente por ese motivo, porque no, no, no sabían cómo definirlo, ¿vale? Otras cuestiones importantes dentro de la inteligencia artificial y cómo nos va a afectar desde mi punto de vista, pues qué pasará con todos los términos de, de seguridad, como os decía antes, que ahí hay un, una cuestión que todavía está tratando de regular la Unión Europea, en el sentido de aquellos datos que son personales, eh, cómo van a ser tratados para que, por ejemplo, no sean identificadas las, las personas que están detrás de ellos. Hablo, por ejemplo, ahí en el sentido del ámbito sanitario. Pero por ejemplo, precisamente este, reglamento, este borrador de reglamento, lo que nos está diciendo es que todas aquellas aplicaciones de inteligencia artificial relacionadas con todo lo que son parámetros eh, biométricos controlados de forma remota, ahí hay eh, cierta transparencia que va a ser necesario regular para, para no estar superando esa línea roja de la que os hablaba al principio. Por tanto, hay que llevar cuidado porque ahí hay muchos detalles en el reglamento que nos afectarán y, y bueno y luego por último el yo creo que esto es una pregunta ya muy a largo plazo que es la que pasará cuando las máquinas sean capaces de superarnos en inteligencia ¿no? o sea cuando las máquinas sean súper inteligentes eh, cómo vamos a gestionar eso yo creo que ahí por ejemplo pues bueno yo ahí casi que os dejo a vosotros que me deis la respuesta desde mi punto de vista bueno, debe pasar mucho hasta que lleguemos a eso y no sé hasta qué punto eso podrá algún día llegar, pero mientras tanto, pienso que la sociedad debe beneficiarse de todas las ventajas que nos pueden dar las aplicaciones de inteligencia artificial. Aunque esto suponga, por ejemplo, cambiar nuestros paradigmas del empleo, porque probablemente necesitemos muchísimos más analistas de datos o muchos ingenieros eh, de Machine Learning, pero al final la sociedad, los puestos de trabajo, las formaciones deben adaptarse y deben beneficiarse de lo que el conocimiento es capaz de ofrecernos. Bueno, os cuento algunos, algunos ejemplos ilustrativos, ¿vale? porque a lo mejor muchos de ellos los conocéis, pero yo creo que esto siempre nos deja un buen sabor de boca para tener presente que lo que os estoy contando no es un cuento chino, sino que os estoy contando algo que, que algunos proyectos de algunas empresas ya están utilizando para para poner, para posicionarse frente al resto. ¿vale? Esta, esta aplicación que es eh, Blinkfire Analytics eh, está fundada entre otros, es un proyecto que está fundado entre otros por un por un español y lo que ellos hacen es. Eh, bueno, sabéis que al final los patrocinadores de cualquier, eh, bueno, pues un equipo de fútbol o de un jugador concreto siempre buscan el, el poder saber qué impacto o qué retorno económico les está dando ese patrocinio, que al final en, en muchos casos pues estamos hablando de cifras muy elevadas. Entonces, Blink Fire Analytics lo que ha hecho ha sido una aplicación que, utilizando inteligencia artificial, ha sido capaz de determinar el impacto económico que genera su, el patrocinio de ciertas empresas en ciertos jugadores a través de redes sociales, ¿vale? os pongo un ejemplo, pues probablemente las visualizaciones que pueda generar el que Cristiano Ronaldo lleve eh, cierto logotipo va a permitir determinar realmente eh, cuánto deben o no deben pagarle a esta persona para que muestre su, su logo en sus apariciones. Entonces, esta aplicación lo que ha conseguido es eso. Había un hueco en lo que sería la parte más analítica para determinar económicamente cómo se debía entender esta, estos patrocinios y la inteligencia artificial ha ayudado a que esto pueda determinarse. Para que tengáis presente en este caso la figura de la propiedad industrial aquí, ellos este, este proyecto eh, está avalado por dos patentes en Estados Unidos, que es precisamente lo que hacen es determinar cómo han sido capaces ellos de hacer esa cuantificación económica usando inteligencia artificial. Este caso es un caso más. Eh, bueno, otro, otro ámbito totalmente distinto. Eh, Chiquísimo también fue una, una, un proyecto en el que uno de los impulsores es un español. Y aquí lo que se trataba era de una aplicación que también utilizando inteligencia artificial. Era capaz de digitalizar el, todo el armario o toda la ropa que había en, en el armario de un usuario, de una usuaria, y lo que hacía era ser capaz de eh, ofrecerle combinaciones de cómo debía llevar su ropa, podía incluso eh, contar, le daba sugerencias de qué tipo de ropa, conociendo sus gustos, podía comprar, y, y luego, eh, bueno, pues. Lo más interesante de esto era que el grafo que se utilizaba dentro de esta aplicación era un grafo que, que no estaba eh, supervisado y que además estaba siempre potencializado por el uso que hacían las usuarias, es decir, el, el grafo no, tenía por qué, no estaba comandado en ningún caso por, eh, por los fundadores del, del proyecto. Y, y bueno, una de las grandes, bueno, en cifras, ¿no? Al final esta aplicación, por ejemplo, fue descargada en más de 140 países, eh, eh, tenía eh, como APP del día también estuvo en muchísimos países durante un tiempo y tuvo una gran aceptación, ¿vale? Lo mismo también, la protección de ese grafo del que os hablaba también estaba protegido por patente, en este caso, en Estados Unidos. Y ahora os cuento dos ejemplos del ámbito sanitario, porque como os he dicho varias veces, creo que este este marco va a ser un, una, un marco una muy importante y aquí por ejemplo esto es un, un médico sevillano que lo que ha hecho ha sido también eh, un proyecto basado en inteligencia artificial capaz de tomar fotos eh, de lo que sería el fondo del ojo y determinar mediante esas fotografías si realmente era un paciente que potencialmente pudiera alcanzar la ceguera. Lo más importante de esta aplicación era que el paciente no tenía que desplazarse hasta la consulta del médico para que le pudiesen hacer esa prueba. Por lo tanto, en esta crisis que hemos pasado con la pandemia y, sobre todo, con esa necesidad de no moverte de casa, eh, este tipo de pruebas eh, de diagnosis pues eran, eran muy ventajosas. Entonces, es una forma que en ningún caso va a reemplazar al, al médico, pero de lo que ayuda es a, a poder eh, gestionar a, a ese, pues en este caso, a este oculista, el. El, el, el, la dirección que deben tomar sus, sus diagnósticos y sus pacientes. En este caso ellos, por ejemplo, lo que hicieron fue proteger en España y después lo que han hecho ha sido extenderlo a una patente en Estados Unidos que ha sido concedida y una patente en Europa que ahora mismo está en tramitación, ¿vale? Y lo mismo. Eh, bueno, ahí tenéis el de lo que se trata, pero al final era el, el dispositivo que estaba instalado en, una, en un smartphone y el, y el método que se utilizaba para hacer esa gestión. Y por último, esta empresa valenciana, este proyecto también es muy interesante porque lo que hace es eh, extraer información cuantitativa de todas las pruebas de de diagnosis, pues del tipo de radiografías, los PET, eh, otro tipo de pruebas que lo que ayudan es a determinar, viendo la gestión de imágenes, eh, identificar realmente dónde puede haber ciertas ciertos problemas o ciertas enfermedades. Entonces vuelve a ser lo mismo, aquí estamos hablando de una forma de ayudar al, al, bueno, al, al médico a poder gestionar esas pruebas de diagnóstico que al final la última palabra por supuesto la tiene el médico pero que ayudan con la inteligencia artificial a hacer esa gestión porque al final el algoritmo va a aprender de, de lo que le decimos que está bien y lo que está mal y luego va a ser capaz de gestionar el resto de imágenes. Ellos también protegieron en España y ahora mismo tienen varias patentes y están muchas de ellas en, en, en periodo de extensión, con lo cual pues, pues es posible que luego vayan a, a extender fuera. Y bueno, esto sería un poco la parte más empresarial, porque al final lo que os decía, materializar todos los desarrollos en, en cuestiones, en, en iniciativas que empresarialmente vemos que tienen un uso importante para, y un beneficio importante para nuestra sociedad, siempre nos anima a, a continuar pero no solamente me quería quedar en esto y quería buscar también la forma de que entendiéramos qué están haciendo otras universidades pues que igual en algún caso nos pueden inspirar vale y esto ya sería, eh, bueno os pongo varios ejemplos esta es la universidad Juan Carlos I que lo que nos está contando es un, un método implementado por ordenador el sistema eh, para simular el comportamiento del textil tejido a nivel hilo y el producto de programa para ordenador para simular el comportamiento textil de tejido hilo. No os voy a engañar, este tipo de patentes las lees <ríe> y a veces te están un poquito para atrás, pero el enfoque al final es muy similar, ya veréis que hay otras parecidas a esta. Por ejemplo, en este caso, esta patente nació en España, fue, la solicitud prioritaria fue española, recibió un informe del estado de la técnica, es decir, lo que se explicaba antes, ese cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, la oficina dijo que era, era positivo, que se cumplía, y entonces ellos, por ejemplo, lo que han hecho ha sido extender esta protección de su desarrollo en otros países. Esta, en concreto, está, está presentada en Estados Unidos, en China, en Corea, en Hong Kong. Entonces, eh, al final, yo desde, bueno, desde mi humilde opinión entiendo que ha, ha habido detrás un, un interés empresarial que ha hecho que, que la, lo que nació a lo mejor como una patente dentro de una universidad ahora esté ligada a algún tipo de proyecto empresarial en el que estén dándole un, un retorno económico importante. Esta por ejemplo que también es de la misma universidad y que si os fijáis mirad la diferencia porque la anterior se solicitó en 2015 y esta se solicitó en 2018, o sea hay unos años de diferencia, pero si miráis el, el título es prácticamente igual, ¿vale? es otro, otro campo de la técnica, pero siempre hablamos de lo mismo. Las Computer Implemented Inventions siempre tienen un, un enunciado así de este estilo y en este caso este estaba totalmente enfocado en lo que era la parte de, de entorno virtual, ¿vale? Podéis tener acceso porque son documentos públicos, de hecho yo los puedo pasar si os interesa ver cómo lo hace, pero al final de lo que se trata sobre todo es de entender que hay una posibilidad Siempre yo, desde mi punto de vista, os digo que, que son eh, aplicaciones muy concretas. Siempre hay que buscar una forma de solución muy concreta en la que se esté trabajando para tratar de buscar una forma de materializarlo. Porque las, los conceptos no son protegibles y en este, en este marco en el que nos movemos todavía es más difícil de entenderlos. Hay que siempre buscar una utilidad y entender cómo para llegar a ese objetivo hemos tenido que cumplir ciertos pasos. ¿vale? Esa es un poco la idea. Este, por ejemplo. Bueno, el anterior que os he mostrado también tuvo un informe de estado técnico positivo. Este que os enseño, que es de la Universidad de Valladolid, eh, cambia bastante la, la forma de enfocarlo. Hablaba de un dispositivo y un sistema para entrenar la capacidad de respuesta. Y cuando lees las reivindicaciones, mmm, que es, la, bueno, es el, la, el apartado que confiere la protección a, a la invención, te das cuenta que, bueno, en este caso es que cuando lo leía había tres etapas y eran tres etapas que eran bastante evidentes, ¿vale? Muy generales y de hecho cuando luego consulté el informe de la sala técnica en este caso no fue positivo, es decir, fue negativo y no se ha extendido. Con lo cual aquí mmm, es importante que, que siempre busquéis mmm, una persona que os ayude a, a acompañaros en este proceso porque al final eh, es muy especializado el, el sector y siempre se busca una forma de, de poner el, el acento, el punto en una reivindicación que esté llegando directamente al, al desarrollo que queréis alcanzar. Y, y este, por ejemplo, que es el último ejemplo que os traigo, este es bastante reciente, se presentó en 2019 y, y se publicó en enero de este año, también bastante más complejo, es de la Universidad de Alcalá y aquí lo que, lo que estábamos hablando era de un método para el trazado selectivo de la ejecución de instrucciones, dispositivo de procesamiento relacionado y procesado. Lo mismo, en este caso, este informe de la sala técnica sí que fue positivo, y también cuando ves el detalle de cómo ellos han enunciado los pasos que hay que dar hasta alcanzar el objetivo que están buscando, es, te das cuenta que realmente hay un esfuerzo inventivo y que por lo menos lo están intentando. En este caso, eh, ellos han hecho una extensión por PCT, que es lo que se llama la Solicitud Internacional de, de Patente y, y bueno, y ahora están en vías de poder decidir si van a otros a otros territorios más allá de, de esa PCT que lo que hace es es una herramienta para comprar tiempo y para que esos 12 meses de prioridad se puedan traducir en 30 meses hasta que decidas en qué países quieres proteger y es una vía muy, muy utilizada. Entonces, un poco por resumir, porque creo que aquí ya terminaría los ejemplos, el, el motivo un poco de, de abrir esta caja de Pandora es que sabemos que el software como tal muchas veces se protege por, por propiedad intelectual, es un depósito que haces ante la oficina y, y tienes ese código fuente protegido, pero en ocasiones se puede tratar de valorar si puede haber una, una posible protección por patente. Y si no la hubiese, porque entendemos que la concesión de patente es complicada, hay un paso anterior que a veces es muy útil en los proyectos, que sería la propia solicitud de patente, ya no la concesión, sino con la solicitud de patente hay muchas veces que muchos proyectos, cuando están yo con los pies en la tierra y siendo reales, y sabiendo el retorno que nos va a dar, por ejemplo, de posicionamiento, esa protección provisional, ese patent pending que lo vamos a compartir, con aquellos que se quieran a interesar, acercarse a interesarse en el proyecto. De lo que se trata aquí es de, de saber utilizar nuestras cartas como están haciendo otros para ser capaces de, de compartir vuestro conocimiento y, sobre todo, todos los, los sitios a los que habéis llegado. Y esa es un poco mi, bueno, mi opinión y lo que quería comentaros hoy. Así que nada estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que podáis tener. A veces, lo que se intenta para buscar una vía de escape es combinar, es decir, buscar esa forma del método, porque necesitas un método, porque es en lo que trabajáis, entiendo, en vuestro, en vuestro ámbito, pero si ese método está acompañado de la necesidad, por ejemplo, de ejecutarlo en algún dispositivo concreto, dicho ordenador, pero a veces es pues mirar los del tema del smartphone o otro tipo de equipo, de medida que necesitéis. La exacto, eso, eso puede ser una piedra en la que nos podamos apoyar pues, para intentar buscar una vía de protección. Sobre todo porque desde el punto de vista de las ventajas que, o el posicionamiento que tenéis con una solicitud de patente es, es más ventajoso, por ejemplo, que un despósito por propiedad intelectual. Lo que ocurre es que al final es un camino, pues no es sencillo, es, es verdad que, que puede resultar algo complejo y, y hay que ver cada caso, porque hay algunos que los ves y te das cuenta que no es viable y otros en los que te lo explican, sobre todo te explican lo que quieren solventar, que ahí es donde está realmente esa, ese efecto técnico que genera ese desarrollo para resolver un problema, y ahí es donde muchas veces entendemos que es tal el, el esfuerzo que merece la pena intentarlo, ¿vale? Entonces, eso es un poco la, el mensaje, yo creo, es más de ser proactivo y de luego estudiar cada caso. ¿Y los tiempos, ¿sabes? Porque he algunos ejemplos que y sí. ahora como todo, si te ponen mis velas, pues Exacto, no te a estas son todas publicaciones de solicitud. Yo creo que había esta... Vale, por ejemplo, os pongo un caso. Aquí lo que es muy importante es que, el, como la, el warning que tenemos es que no podemos divulgar hasta que no esté solicitado, la pregunta que siempre nos hacen es ¿pero hay que esperar a que llegue la concesión para poder contarlo? Y la respuesta es que no. Es decir, solamente con hacer esa solicitud de patente es suficiente para que luego ya nosotros, por ejemplo, al día siguiente, eh, publiquemos en un paper o contemos a alguna empresa que pueda estar interesada en qué consiste la aplicación y mientras tanto, en paralelo, se va gestionando la tramitación de patente. Una solicitud de patente, si la, hay varias vías de tramitarla, pero se puede tramitar eh, de una manera, vamos a decir, lenta y se publica a los 18 meses de la, de la solicitud y luego hay ciertos procedimientos acelerados que te permiten gestionarla de una manera mucho más rápida y en un año puedes incluso tener la concesión. Pero, to, sobre todo, lo que hay que tener presente es que no tenemos que esperar a que se conceda para que podamos avanzar en el proyecto y, por ejemplo, contársela a alguien para, para ver si realmente le puede interesar entrar o no en ese proyecto, o, o queramos hacer una publicación. Pero sí que tiene que estar eh, presentada la solicitud. Este ejemplo es que también va dependiendo, pero mirad, de este, por ejemplo, eh, se solicitó en el 2018, en marzo, se publicó en, fija aquí sí que fueron 18 meses, en septiembre del 2019, y luego se concedió casi un año después, en julio del 2020. Entonces, es cierto que desde que se solicita en marzo del 2018 a julio de 2020 han pasado más de dos años y está un poco en el aire, pero mientras tanto, por eso os decía, el patent pending os ayuda a posicionar vuestro proyecto y, y, y en ocasiones analizas números y te compensa. Entonces dices, bueno, pues lo voy a intentar, o sea, el no ya lo tengo, lo peor que puede ocurrir es que llegue un informe negativo, y que decidas o retiro antes de que se publique y además nadie se entera, que es una opción, o, o si ves que sale negativo pero que tienes una, bueno, pues un camino en el que puedas negociar o puedas discutir para hacer cambiar de opinión al examinador, que se consigue cuando realmente tienes unos argumentos sólidos, pues continúas y, y, y, bueno, y pones toda la carne en el asador. Entonces, sobre todo es el tener yo creo que el conocimiento es poder como todos sabemos y el saber que esta vía existe es algo que, que es interesante tener presente una cuestión si sí, sí, un proceso de patente digamos viene como denegado o se rechaza entonces hay, hay un de lo que de tú, hay un proceso por el cual yo podría digamos eh, recurrirlo o, sí. O sí a ver cuando se solicita una patente hay que pasar dos trámites, ¿vale? Uno es el, la fase de examen y otra es la fase de, perdón, una es la fase de búsqueda y posteriormente es la fase de examen. En la fase de búsqueda la oficina lo que hace es localiza lo que ellos entienden como los documentos más cercanos a tu propuesta de invención y, y te los y te los transmite, ¿vale? Te dice, mira, esto es lo que yo he encontrado que es más cerca más cercano a tu propuesta y te hace una pequeña opinión. Yo creo que esto es así, yo creo que esto es asá, creo que cumple los requisitos de patentabilidad, creo que no los cumple. Y entonces Tú con esa información decides, continúo o no continúo, ¿vale? Estoy hablando del procedimiento que yo llamo con control, ¿vale? Que es el procedimiento lento. Eh, una vez que, que decides continuar la tramitación y, como tú bien decías, y el informe sale negativo, en esa fase de examen la oficina entra a decirte «cuéntame por qué tú opinas de manera diferente a mí». Argumentalo y ponme ejemplos, o sea, incluso a veces nosotros eh, mandamos fotografías o ponemos tablas de ensayos que hemos hecho después y hemos demostrado que, que conseguíamos cosas que no consiguen los que se han citado y eso te ayuda a hacer entender al examinador por qué tú tienes un, un carácter, un efecto técnico diferente y resuelves el problema de una manera, por ejemplo, más sencilla que los documentos que se han citado. Entonces, Ese posicionamiento, esos argumentos técnicos en la fase de examen en la que estamos te ayudan a, a que el examinador pues, también le dé otra vuelta y decida si considera que su opinión sigue siendo la misma o no. Muchas veces lo que se hace es modificar reivindicaciones. Esto no quería entrar al detalle porque no quería aburriros más, pero cuando hay una solicitud de patente hay un apartado que es el más importante que son las reivindicaciones. Si habéis visto alguna vez una patente sabéis que un apartado con una jerga muy, muy, muy especializada y de hecho es la más importante porque es la que determina el ámbito de protección de una patente. Si tú esas reivindicaciones inicialmente las has redactado con la intención de ser algo ambicioso, lo que haces es buscar la forma de eh, proteger, por ejemplo, este círculo. Pero si cuando estás en fase de examen te das cuenta que el círculo entero no lo puedes proteger porque te han dicho que hay muchos documentos cercanos al tuyo que están cerca de tu ámbito de protección, Tú en ese, en esa fase puedes limitar tu ámbito de protección, modificar las reivindicaciones para hacer tu círculo algo más pequeño, que ya no es tan ambicioso, pero está más acotado a lo que entiendes como diferente de lo que se, de lo que es conocido, y con ese ámbito más acotado, tratas de hacer cambiar de opinión al examinador. Entonces, por eso decía que al final es, es una pequeña, no, no hay recursos, no está hacer una fase de apelación todavía, hay, exacto, es una gestión administrativa, pero siempre de carácter técnico, es decir, el examinador también con un perfil técnico como nosotros, entra a valorar el, la propuesta, nosotros desde el otro lado tenemos que argumentar técnicamente lo que vemos diferente en la jerga de patentes para que ellos vean que, que estamos eh, diferenciándonos, distanciándonos de lo que ya se conoce. ¿vale? Y ahí, bueno, pues a veces las cosas salen bien y otras veces, pues las cosas no salen bien. <risa> Está claro. Sí. Tú decías, sí, que te... Sí. Imagínate que tienes un proyecto en donde tienes una idea, por ejemplo, como fabricar un aparato, pero la idea no la puedes desarrollar. Técnicamente uh -huh. tú no la puedes desarrollar, pero eso es patentado, ¿verdad? Es decir, tú puedes eh, simplemente poner la idea y independientemente que tengas el prototipo, el aparato, lo que tú quieras desarrollar, pues eso es patentado. Vale, a ver. ¿O hasta qué punto es patentado? Vale. Ahí esa pregunta es muy buena y te explico. No necesitamos tener el prototipo, ¿vale? O sea, para proteger un desarrollo a veces es más fácil verlo con un dispositivo, ¿no? Pero en vuestro caso entiendo que al final estamos hablando de métodos muchas veces. Tú no necesitas eh, coger ese prototipo y decirle a la oficina, tengo un prototipo y he comprobado que funciona. No hace falta. Pero sí que es cierto que solamente la idea como tal... Es decir, contar, muchas veces la idea lo entendemos como quiero resolver este problema y lo haré usando esto, pero aún no sé cómo. Eso es lo que yo entiendo como idea, a lo mejor tú, eso como tal no se protege por patente. ¿Y por qué? Porque cuando tú solicitas una patente tienes que eh, concretar, por ejemplo, en vuestro caso, las etapas que hay que seguir para hacer ese, ese método, o en el caso de un dispositivo los elementos, los componentes que integran el, el dispositivo y cómo ellos interactúan para resolver ese problema. Si no somos capaces, porque aún no estamos en la fase en la que hemos hecho aunque sea un ejemplo de realización, ¿vale? si no hemos sido capaces de hacer esa realización concreta en la que nosotros hayamos visto que se puede resolver, ¿por qué esto es así? Porque el sistema de patentes se concibió como un, una disciplina, un sistema que lo que, te ayude, que lo que te ayuda es a a innovar, a, a mover socialmente lo que sería la innovación tecnológica. Al final, el fin que tiene el sistema de patentes es que, pasados los 20 años de protección, cuando ya pase esa innovación al dominio público, cualquiera que coja la patente y la lea tiene que ser capaz de reproducir esa invención. Si nosotros nos hubiesen dejado la opción de proteger la idea, pero no hemos contado cómo hemos sido capaces de resolverla, no estaríamos cumpliendo con el objetivo del sistema de patentes. Entonces, hay que buscar, y esto es muy difícil cuando estáis en un desarrollo de investigación, el punto en el que ya entiendes que tienes algo interesante y que a lo mejor has hecho un par de realizaciones y te has dado cuenta que sí puedes resolver y ya eres capaz de sentarte y delante de una hoja escribir cuáles son, cuál es la esencia, cuáles son los, las, las etapas o los componentes esenciales que te van a ayudar a resolver ese problema, pero a lo mejor no lo, o sea, no hayas pasado tantas etapas como para que ya te hayas visto obligado a contarlo para seguir avanzando, que a veces tenemos ese problema. Entonces, buscar un equilibrio en esa fase de desarrollo es importante, pero seguro que en la fase inicial, en la que solo tienes la idea, no va a ser la fase en la que vas a poder hacer esa redacción de patente. Eh, ¿Se considera que el proyecto sea viable, es decir, técnicamente, que la idea sea viable o eso no se considera? No. Tú patentas la idea, pero luego si técnicamente no se puede llevar a cabo, eso. No, no, o sea, ellos no van a verificar si es viable. La, la, el método o, o el dispositivo pero ya te digo no, no te quedes con la idea de que es, de que es la idea lo que se protege para la redundancia sino que es algo más concreto ¿vale? de hecho precisamente en el campo de la, de la inteligencia artificial yo sería incluso más conservadora que en el resto de materias que tocamos porque como es tan abstracto, entendido para los eh, bueno, los, los ignorantes de esta, de esta materia, eh, yo tengo la sensación de que la oficina muchas veces busca que seamos capaces de concretar mucho lo que queréis resolver. ¿vale? Y, y por eso a veces veréis en algunas de las patentes que contamos es que son muy, muy específicos. Yo quiero resolver esto y tengo que seguir estas etapas. Entonces, es como, como una receta, ¿sabes? De, de cocina. Es algo parecido dentro de, claro, evidentemente, este marco. ¿Vale? Y respecto a las extensiones de las patentes, si lo tienes patentado a nivel nacional y lo tienes patentado a nivel internacional, ¿qué hay en Europa? ¿Se puede hacer basado a nivel internacional o cómo funciona Vale. A ver, os cuento. Um, esto da para otra clase. <risa> pero, pero de todas maneras sí que sí que, exacto, o sea, una síntesis. Por también las estrategias que, que os he enseñado, ¿vale? Lo que están haciendo otras universidades y de hecho nosotros desde Padima también, también muchas veces os sugerimos hacerlo de esa manera. Nosotros que estamos dentro de bueno, en España, con nuestra razón social española, siempre os, os aconsejamos que empecemos por proteger aquí en España. Económicamente merece la pena porque bueno, pues solicitar una patente nacional es más sencillo a lo mejor que una europea solamente en temas de, ta de tasas oficiales. Entonces, como han hecho por ejemplo estas universidades, solicitas en España y desde la fecha de solicitud se abre un plazo de 12 meses para extender fuera. Tú puedes elegir dónde, pero tienes 12 meses para extender. En muchas ocasiones lo que ocurre es que esos 12 meses se quedan cortos y cuando estás en el mes 11 y yo te llamo y te digo, me tienes que decir a qué países vamos a proteger fuera de España tu invención, me dices, pues aún no lo sé. Y eso ocurre y de hecho el, el sistema lo, lo prevé y lo que nos ofrece es lo que os explicaba antes de las, del Sistema Internacional de Patentes, la PCT. Esa PCT lo que nos ayuda es a comprar tiempo. ¿vale? Si os estaba hablando de 12 meses, la, al solicitar una, una PCT lo que haces es alargar tu, tus 12 meses hasta 30 desde la fecha de solicitud. Y en esos 30 meses, que ya sí que es verdad que con dos años y medio tienes más plazo para... Bueno, pues moverte empresarialmente y estratégicamente, tienes que decidir luego dónde extender. ¿vale? Entonces, cuando ya llega el mes, te voy a poner 28 o 29, es cuando vuelves a sentarte y dices, venga, ahora si antes no has querido, porque lo puedes hacer incluso antes, ya decides, pues mira, voy a extender mi patente a, a Estados Unidos, o me voy a Europa, o me voy a China. En Europa sí que es verdad que contamos con la Oficina Europea de Patentes y de una manera centralizada se tramita la patente está en Múnich, bueno, en la Oficina Europea, y una vez que se concede, luego tú puedes validarla en los territorios que quieras de, de la Unión Europea, bueno, del Convenio de Patente Europea, que no son los mismos. En el caso de Estados Unidos, pues lo mismo, vas a Estados Unidos o vas a China, o vas, tienes que elegir, pero la PCT es una herramienta que se utiliza mucho, de hecho, la última que os he enseñado, que no sé si era esa, de hecho, eh, no, esta no era, la, la han hecho de esa manera, esta está ahora mismo solicitada la PCT, pero esa PCT aún no ha llegado a esa mis 30 que os decía. Cuando llegue, la universidad tendrá que decidir dónde quiere extender su patente, y ahí es donde eliges países. Aquellos que no elijas, no tendrás acceso a esa exclusividad, pero no estamos diciendo que no puedas mmm, comercializar tu producto, solo que no lo vas a hacer de forma exclusiva porque la patente no te ampara si tú no has hecho la solicitud allí. ¿Vale? O sea, al final, de lo que se trata la patente es de esa de ganar esa exclusividad para que otros no lo puedan eh, comercializar y tú sí, en los países donde ha, te ha concedido la patente. Vale. ¿Vale? Nada, un placer. ¿Una cuestión más? Tema de costes. Pues a ver, las tasas, por ejemplo, a nivel nacional para una patente, te voy a decir números, ¿vale? A lo mejor estamos hablando de mil y pico euros por decirte si algo vale luego por ejemplo cuando vas a una PCT sí que ahí estamos hablando de más de 3.000 euros te hablo solo de lo que son ta tasas oficiales vale y luego a nivel europeo pues si has pasado por una PCT aquí, aquí te voy a decir números si has pasado por una PCT eh, a lo mejor son 2.500 y si no has pasado por una PCT no tienes esa reducción y es un poco más pero lo, lo que al final creo que os tenéis que quedar es con el sentido de que cuando estás en una patente nacional es algo bastante bueno, asequible, exacto. Y cuando ya haces esa extensión todo se magnifica y tienes que la PCT no es algo tan difícil de alcanzar o no es tan asequible porque las eh, bueno cuando lo haces por ejemplo a nivel de, de empresa las empresas se pueden beneficiar de ciertas convocatorias hay subvenciones que la oficina española todos los años publica vosotros como universidades públicas también tenéis ciertas reducciones del 50% de las tasas entonces eh, hay que ver no la casuística pero quiero deciros que al final a nivel nacional no es tan difícil y el problema bueno el problema la, la dificultad viene cuando vas a hacer esa extensión, por ejemplo, que estábamos diciendo pues esa entrada en fase nacional en Europa, en China, Estados Unidos y Japón, ahí sí que estamos hablando de montantes importantes, pero sobre todo es que ahí solamente te planteas el hacerlo cuando vas de la mano de, de algún partner que realmente crees que va a tener una explotación de eso, si no, no merece la pena, es que si no, te, de hecho muchas empresas solicitan y, y cuando ven que han tenido su primera recepción y socialmente no ha interesado, no pasa nada, se va a la otra. Y, ¿sabes? No es alargar el, el sufrimiento, sino es de atinar dónde realmente merece la pena, porque, porque luego el proyecto empresarialmente tenga sentido. Esto al final es una herramienta que tiene que ser útil, no tiene que ser una herramienta que, que sea demasiado pesada y que, y, que nos, y que la mochila no nos deje avanzar. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Dime. Esto es, es una pregunta las plataformas la la esto. yo, no, yo no las no las conozco ¿eh? o sea, realmente no sé si ellos trabajan a través de algún tipo de eh, grafo o algoritmo que estén protegidos la verdad es que cuando estuve mirando ejemplos me quise centrar en ejemplos españoles porque son para mí los más cercanos y los que yo me siento más reflejada pero lo voy a mirar y te lo voy a decir porque no, no lo sé no lo sé si ellos tienen alguna Patente ahora mismo. Bueno, esto es un tema una línea de mensaje. ¿Sería patentable si tuvieras, un que habría que ver, ¿Crear una plataforma de procesos para dar clases A ver, la, la, la plataforma en sí, si sí es como todas las que conocemos y no tiene ninguna. Claro, hay que ver si, si está. Exacto, exacto. Claro, tiene que ser algo que realmente sea novedoso porque, por ejemplo, si, si estamos hablando de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial ayude a, no lo sé, a gestionar de una manera más eficiente el, bueno, el acceso o la gestión por parte de los alumnos de la plataforma. Entonces, al final es que en cualquier... Por eso hablaba también de la transversalidad de la inteligencia artificial. Os pongo este ejemplo porque hay muchísimas aplicaciones que, que en las que podemos ver su uso. Y, y a lo mejor tú dices, ¿una plataforma? Bueno, si es una plataforma como otra cualquiera, pues no, porque ahí evidentemente tú no estás aportando ninguna diferenciación. Ahora bien, si me dices, no, es que yo tengo una plataforma en la que he implementado un algoritmo que me ayuda a resolver un problema que las demás no pueden hacer. Y ese algoritmo, mmm, eh, pues está, no sé, tiene algún grafo, o sea, es que al final es sabiendo los ejemplos que os estaba poniendo, eso aplicarlo a una solución que tú quieras dar y que enriquece tu plataforma respecto al resto. Entonces, a lo mejor en ese campo, o en ese caso, sí nos podemos sentar y, de, y determinar. Vamos a ver lo que hace tu plataforma, por qué es diferente a las demás, cómo se podría expresar esas etapas que hace tu, tu algoritmo y determinamos si realmente tiene viabilidad su protección o no. Vale, o sea, al final, el problema aquí, sobre todo, es que no hay un sí o un no. La exclusión está ahí encima de la mesa hay varias barreras que superar, también depende de lo que sea conocido, porque tú igual no tienes ese conocimiento, pero la, la, el requisito de novedad se valora a nivel mundial. O sea, aunque tú presentes una patente en España, ese requisito, o sea, los antecedentes que se van a citar para tumbar, por decirlo así, tu solicitud de patente, pueden ser eh, divulgaciones aquí en España o divulgaciones en Estados Unidos o en China, donde además hay... Una, un, un número elevadísimo de publicaciones de patentes. Entonces, todos esos conceptos o esos factores hay que, hay que tenerlos presentes porque pueden obstaculizar en algún momento tu, tu protección. Pero, no hay, por desgracia, no hay una respuesta sí o no. <risa> Depende. Parezco abogada, aunque no lo sepa, no lo sea, pero, pero es así. Muy bien. Pues nada. Pues, bueno, pues agradecerte una vez más un placer, a... de verdad, agradecer a ti la oportunidad de incorporar este nuevo tipo de ponencias de... de... de... aquí en estos títulos porque creo que nos abre un nuevo atractivo. Exacto. Formato. El formato recuperado. Bueno, muchísimas gracias. José. Nada, a vosotros, un placer, muchas gracias.